Eh, que, que es para, para mí lo más positivo de, de haber estudiado el CER. pero no, no, no, la la la la no, Eh, bueno, a mí es una experiencia muy buena, también tenía eh, estado 15 años más o menos sin estudiar y, y he cogido cosas positivas. No ha, no ha sido ni, ni más difícil, con un poco de interés y bueno, tanto el material que pueden tener los trabajos que te hacen hacer, pues a, te has a adaptar a un sistema. Y bueno, he conseguido también eh, poder sacarme que me ha un el corazón que el eso. Lo mismo que yo también, pues, o a sea, de si los horarios, no puedo venir, hemos no juntado sí, todo aquí, todo material, todo, desde la aula se bien, pues, pues sacar todo material, no sé si algo. Pues, poder ser un poquito autodidacta y planificarme eh, mis estudios.